Respect. Sin dread, sin Dismista Disconnect ¡Prietaos! Esto es un tema dedicado Para todos esos artistas, DJs Que están agrandados Que en su viaje se han guillado Algo les tenía guardado Vivir en paz haciendo rimas con flow No necesito fama ni aprobación De aquellos que se sienten superior por confusión o por su posición. Eso me tiene sin cuidado Yo sigo relajado Feliz en mi trabajo concentrado El pasado lo he pisado Como si fueran hojas secas De esos cabezas huecas Con aires de grandeza Se sube popularidad a la cabeza Eminencia con demencia Allí es donde desprecian Allí es que menosprecian Y caen en bajeza por eso son mejores sus primeras letras, cuando no se creían la última vareta del planeta. Ya no les basta solo con cantar, sino que quieren dominar, se sienten con autoridad así para juzgar y señalar, se tiran indirectas con su léxico, tratando de ponerlo histérico, y el escenario se vuelve patético, me pongo un poco escéptico. Me mantengo bien ético, no caigo en ese juego métrico. Yeah. Que el man tu man, que soy tu clan, que soy tu fan, que el mercadeo, que quién es duro, quién es primero, se creen grandiosos, escuchan un tema y se ponen celosos, se creen lo único capaces de hacer las líricas audaces. se complegan y pelean, ya veces guerras crean. Click clack, se fue tu pack Man. el Kid Velax y también Biggismal. No queremos una baja más contra un soldado lirical. No queremos otra bala más contra un soldado lirical Que descansen en paz, que descansen en paz. Bless. Vivir en paz haciendo rimas con flow. Vivir en paz haciendo rimas slow, slow, slow. el presente y dejo todo atrás por eso sé de dónde vengo y de allá mismo es que yo aprendo rimando me entretengo y pienso que hacen con su talento sabiendo que esto es algo serio sin duda sin ningún misterio responsable es el estéreo de hacer llegar un sentimiento por medio de varios inventos grandes obras de este tiempo es la inteligencia que se está divirtiendo, que por las almas se va introduciendo El ser humano intensamente va sintiendo, creando una emoción y sensaciones Pulsaciones y la mente llenas de visiones, sueños, recuerdos y alucinaciones Que causarán reacciones y reacciones, que dependiendo del botón que accione En el ser humano cuando escuchen las canciones No quiero ningún fit, ningún beat, remix, ninguno de esos artísticos que se exprese así en vida real. Conmigo le saldrá la bruja dentro de su burbuja. Viven encerrados en farándula, se les cierra la glándula, ocultos como cápsula, viviendo como Drácula en carátula. Le mando mi respeto a los DJ y a los selectors, que no ponen impedimento, que con el intelecto usan el tempo recto, soltando lo correcto. Si no me suena alguno a sus efectos, será que los afecto. A mí me suena ya el señor de los ejércitos. Igual le mando el blessing ellos no saben ni cómo fue que yo empecé, ellos no quieren ni para entender, que no estoy aquí para ofender, ni para la gloria tener, no pierdo nada, gano más que el que se enfada, la gloria es del eterno, y eso lo medito por lo interno, lo más sencillo son los más genios, y eso viene pasando antes del milenio, mira el ejemplo de Moisés, el más humilde y es el que se fue, vivir en paz haciendo rimas, slow, slow, slow,